Este es el estado actual de mi bicicleta, no me enorgullece para nada. Así que vamos a ver qué vamos a hacer con esto. Desde que nos cambiamos a vivir a Santiago con la Valentina, la limpieza de mi bicicleta ha sido un desastre. Pero hoy día vamos a intentar solucionar eso. Esto es un pulverizador, esto es un pulverizador a presión que compramos hace un tiempo con la Valentina. ¿Lo agarráis? la presión con el manguito? Y sale la agüita. agüita Está en oferta, medio pago, normal, 8 lucas Era más fácil llenarlo acá que llenarlo en la llave Es de 5 litros, así que eso es lo que debería entrar acá No creo que me vaya a echar 5 litros, pero ahí vamos a ver cuánto Cuánta agua vamos a gastar Por ahí Muy bien tenemos el sistema para agua, tenemos la bicicleta cochina Y lo que nos faltaría sería la escoba Pero alguien me comentó hace años Cuando hice el video, el primer video La dando mi bicicleta Una bicicleta limpia, una bicicleta feliz Que con la escoba se la había rayado el marco No me ha pasado pero puede pasar Así que La brocha será Esencial <risa> Eso es muy, muy, muy disperso Creo que si lo suelto Mejor La ¿Para no, no, no, para cuidarlo un poquito. Esa no? es de cento, ¿no? Esta es tan duro. Estoy pegándome la bala, la tengo como, no sé, hace. En seis meses no la había lavado nunca, como no hay manguera de acá. Sí. Pero ahora me, me tengo con esta wea. <risa> <risa> Buena <risa> <bueno>, compadre. <risa> Este es el momento donde mejor se ve y ahora con el sol cuando se saque se van a ver todas las imperfecciones. La dejé un par de minutos por lado y ya está suficientemente seca como para llevarla al departamento. La bicicleta quedó un poco más decente, no algo de lo que me enorgullezca tampoco, pero <risa> <risa> eh, funcionó. Quedan detalles por limpiar que un paño húmedo sacaría fácilmente sin saturarse, así que es cosa de pasarle un paño. Probablemente la escoba habría dejado esto bastante mejor, que se ve bastante feo en realidad con zoom. Pero por lo menos la bicicleta ya no se ve tan indigna a la vista. Eso es bueno, así que ahora voy a limpiar las barras del de dropper, el shock y la horquilla. Aparentemente Germán el Pastel hizo una toma completa sobre la limpieza de las barras y no la grabó. Así que voy a repasar rápidamente qué fue lo que hice. Esto es alcohol desnaturalizado al 95%. Lo pueden encontrar en farmacias. Y la idea es tomar un paño limpio, rociarlo con alcohol. Oh, está charreando esta cuestión do, do, do, estoy dejando más la patada que antes Y antes no había dejado la patada <ríe> Esto se rocía con alcohol Se le pasa a la barra y se limpia completa Ojalá de esta manera para poder limpiar los guardapolvos Y los bordes de la corona con la barra de la horquilla Así que luego dejar esto limpio de impurezas eh, Tierra, polvo, sudor, lo que sea que le caiga le he hecho el mítico Silicon Shine que llevo ocupando años Y ahora le voy a echar una silicona para protegerlo del polvo Y me ha funcionado muy bien y mucha gente me ha dicho que le funciona muy bien también Se lo he hecho de esta manera a la horquilla No la pero ya lo había hecho así que no importa mucho Y después lo esparzo y saco el exceso Porque mucho exceso de esto atrae polvo y... La idea es que lo mantenga lejos. Con ese pequeño último detalle, la horquilla queda andando muy suave y se le mete menos polvo. Y así en estricto rigor, manteniéndola bien, tienes que hacer menos eh, mantenciones por periodo. Ese procedimiento se hace para las barras de la horquilla, la barra del shock y también para el dropper. Y aparentemente me eché como dos litros de agua. Lo cual considero que es poco, así que bien. Lo único que faltaría hacer bajo mis estándares de limpieza es... Limpiar la transmisión Como les decía no tengo las cosas que necesito acá Desengrasante de cadena Un tarro para no dejar la patada en el departamento Pero lo que sí voy a hacer es lubricarla Eso ya lo he mostrado en bastantes videos Así que, Así que si te gustó este video dame un like Si tienes algún amigo que vive en departamento Y no tenga donde lavar su bicicleta Compárteselo Y suscríbete al canal para seguir viendo videos de este estilo Nos vemos en el cerro